Let's get started. Uh, okay. Welcome, everybody, to our virtual mission trip to uh, Buenas Honduras. Buenas tardes a todos. Eh, estamos la virtual en Honduras. So, uh, as you know, the pandemic has limited our ability to travel and to stay connected with our friends, uh, well, certainly across international borders, but even outside of our own states. Como ustedes saben, por la pandemia pues no podemos estar presencialmente, pero porque hemos tenido que estar acá y estar en Estados Unidos. So this is a great way for us to still have at least some kind of um virtual mission trip experience. Pues bueno, esto es una buena manera que nosotros podamos tener pues una experiencia virtual. De la misión. Most of you who are English speakers are from the North Texas Conference. Muchos de ustedes que son, eh, que hablan inglés, pues son del Norte de Texas, de la Conferencia del Norte de Texas. And you may or may not know that the North Texas Conference has had a special relationship with the mission in Honduras since pues 2019. Algunos de ustedes ya conocen que hemos tenido una buena relación eh, en la iglesia de Texas desde el 2019 con ustedes. En 2019, Bishop Michael McKee En 2019, Michael McKee Became the Episcopal leader for the mission in Honduras. Se convirtió en el obispo de Honduras. And so that paved the way for the North Texas Conference And the mission in Honduras to develop this relationship. Así que eso fue lo que inició, lo que comenzó con una buena relación de la de la Iglesia de, de de Texas aquí en Honduras. So, if you've been on a mission trip, you know right away that there'll be some things about this virtual trip that just won't be the same. Así que si ustedes saben, eh, pues ahorita vamos a tener algo diferencia, poder cambiar. Eh, hacer algo diferente poder trabajar así de una manera virtual we we won't be able to roll up our sleeves and and build something or fix something that would make us feel like we'd accomplish something on our trip bueno pues esto no nos permite que nosotros vengamos y nos hagamos las mangas para atrás y que nos demos cuenta que que pues va a ser una manera diferente de trabajar ahorita and When I think about my trips to Honduras, I'm missing the fact that I won't be able to enjoy the authentic Honduran cuisine that the people always prepare for us. Cuando pienso en un viaje verdadero, un viaje real en persona a Honduras, pues lo que me hace falta, lo que me gustaría mucho es tener la comida auténtica y poder disfrutar de la comida auténtica hondureña. And that's a big deal. I've been a vegetarian for 15 years the only eso. time i eat pork chops or chicken or anything like that is when i'm in honduras eso para mí es una gran cosa porque la única vez que yo como yo he sido vegetariano por más de 15 años y la única vez que yo como eh, que yo como chuletas es cuando voy a la misión de honduras But there'll be a lot of things about this virtual mission trip that we'll still be able to uh, build relationships across borders, we'll be able to uh, learn things about uh, other cultures and other people that will Um, just deepen our empathy and our understanding. vamos a poder eh, aprender de otras culturas, vamos a poder aprender de otras costumbres que va a hacer que seamos más empáticos eh, and, and, we'll, and we'll be able to build some partnerships that will uh, that will be a part of ministry on down the road y vamos, y vamos a poder construir eh, mucho compañerismo, y que podamos trabajar en misiones juntos para un futuro. So, for the next four nights, we'll have the opportunity to gather like this. Así que en las próximas cuatro noches, vamos a tener la oportunidad de reunirnos así, como estamos ahora. Each night, we'll have a different theme. Cada noche va a tener un tema distinto. So, the tonight is focused on an overview of the mission and the country of Honduras. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es eh, de poder ver los, las cosas que tenemos que, de poder ver los pendientes que tenemos y ver qué más vamos a hacer durante la semana. Uh, Tuesday, will focus on church to church partnerships. Martes nos vamos a enfocar en el compañerismo en la hermandad de iglesias con iglesias. On Wednesday, we'll look ahead to the time when we can uh, take a church trip to Honduras and we'll learn about uh, mission trips that we can take. el, el miércoles vamos a ver eh, cuándo vamos a, poder el, a poner el tiempo para poder planificar cuando podríamos ir eh, presencialmente a Honduras y planificar qué tendríamos que hacer. And then Thursday we'll learn about the Juan Wesley School. Y el jueves vamos a aprender acerca de Juan Wesley School. But uh, each night we'll be led in worship by uh, one of the pastoral leaders from the mission in Honduras. Cada noche vamos a aprender acerca de de la adoración y vamos a aprender acerca del trabajo y el trabajo que están haciendo los pastores en Honduras. We'll hear a testimony from uh from folks about the difference that uh, this relationship and the, and the vamos, mission has made vamos a escuchar testimonios acerca de los de nuestros amigos en Honduras y de la labor que está haciendo Dios en sus vidas y ministerios and, and there will be a, a culture moment in which those of us in the United States will learn a little something about the culture of Honduras y después tendremos momentos culturales que nosotros en Estados Unidos vamos a aprender acerca de las de las culturas eh, de la cultura de Honduras. So again, uh, welcome And vez bienvenidos. Así que permítanos compartir un poco de de Así que permítanos compartir ya un poco de información final acerca de la logística. So first is the chat. Primero está el chat. As we move through the night, if you have a question about something that you've heard, uh, a if you have a, a, have a question you'd like to pose to the presenter, then just write that in the chat. A medida vaya pasando, primero es el chat. La noche, pues, eh, si tienen alguna pregunta que ustedes quieran poner, pues, consultar para que a medida vaya pasando la noche, lo tengamos ahí, para responder en el transcurso de, de la noche. And uh, Callie Williams, who's on the call with us, is going to be monitoring that. And we'll uh, keep track of the questions that come in. And at the end of the evening, we'll have a chance mm -hmm. for her to lift those questions up. Very good. And then last is. Uh, translation. Al final es la traducción. If you were here on the call at the very beginning, you heard uh, some of us trying to troubleshoot the si ustedes, uh, simultaneous translation. Si ustedes escucharon al principio la transmisión, iban ustedes a escuchar eh, que tratamos de de traducir y de poner un solo canal, pero bueno, estamos ahorita trabajando en ello. So we'll continue like this. For now, and then on the break, or worst-case scenario, uh, before tomorrow's session, we'll be able to offer this simultaneous translation once we get those bugs worked out. Vamos a poder para el para el final de la de la tarde, por ejemplo, cuando tengamos el break, pues vamos a intentar de que podamos transmitir en simultáneo. Si no para el día de mañana, ya tendremos resuelto eso y poder transmitir en simultáneo. Right. So with that. Um, I want to welcome Pastor Yamileth Moncada from Honduras. La a la Yamileth Moncada de Honduras. If I remember, she is the pastor of Quixcualagua. Yes, the pastor of Quixcualagua. Great, and she will be leading us in our opening time of devotion tonight. Ella nos va a abrir ahorita la reunión con el tiempo que vamos a tener de devoción. Sí. Bendiciones, saludos a todos. Blessings es un privilegio It's a poder estar reunido, ¿verdad? No presencial, United. pero estamos en esta manera virtual. Not in person, y para mí, verdad, way. más But for es me this, this is a joy to be part of you this meeting. Así que en esta tarde estaremos leyendo la palabra in que la encontramos, ¿verdad? En el libro de Salmos, We're going to be reading the of God, 92. That we find in Psalms, versículo del 1 al 5. Psalms, hermana permítanme. Salmos, Salmos. Capítulo 92, capítulo 92. Capítulo 92, Salmos. Sí. Capítulo 92. Capítulo 92, versículo del 1 al 5. 92. Amén. Versículo del 1 al 5. Al 5. Ok. Amén. Amén, hermana. Usted lo lee español, después yo lo leo en inglés. Sí, yo lo, yo lo leo corrido, ¿verdad? Y después usted les traduce. Así es. Así que leemos la palabra de Dios, ¿verdad? al Padre, al Hijo y en presencia del Espíritu Santo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche.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 unto the Lord and to sign praises unto the O Most High, to shew forth the love and kindness in the morning and the faithfulness every night upon an instrument of dense strength and upon has three upon the sharp with a solemn sound for who lord has made me glad truly they work i will trump in the work of try hands of the hands O oh lord who great are the work And the two are very deep. German. Amen. Amen. Oramos. Oramos. Let's, en pray. Esta tarde. Let's pray this afternoon. Amado Dios, Dear Lord. Nos, nos acercamos ante ti. we acercamos We put ourselves in front of you. Con corazones agradecidos. With grateful hearts. Gracias por este nuevo día. Gracias por Gracias por la oportunidad de compartir los unos con los otros. Gracias por other. Gracias por este tiempo. Gracias Estaremos juntos. Te pedimos oh Dios. We ask you O oh Lord, que nos that you guide us todo lo que vamos a hacer. in everything that we are going to do. Este sea de May this time be of blessing. Sea this time to be united. Be a peaceful time. Sea de gozo. Be of joy. En tus manos, oh Dios. In your hands, Almighty oh God. Please keep us in your hands, each one of us, that we're going to be united here in this virtual experience. Please be you, God, that you're going to be guiding us from the beginning to the end. Todo esto te lo pedimos. We ask for all this. Y te agradecemos. And we are thank, thankful. And we thank you. En el nombre en el nombre del Padre. In the name of the Father. En el nombre del Hijo. In the name of the Son. Y del Espíritu Santo. And the name of the Holy Spirit. Amen. Amen. Amen. Amen. All right. Thank you Pastor Jamilet. Okay. Muchas gracias, Pastora Jamilet. So, as I said, tonight's focus is on um on the mission. Así que como dije, pues el objetivo de hoy es enfocarnos en la misión. And also, uh, the, the country of y, y también en el país de Honduras. Y también en el país de Honduras. welcome uh, Reverend Roberto Peña. Así que quiero dar la bienvenida al, al Reverendo Roberto Peña. Someone that I count as a friend. Alguien que yo lo tomo en cuenta como amigo. Y someone. Uh, whose ministry I have seen and, uh, and deeply respect. que un ministerio que yo he visto y lo respeto mucho su ministerio. He is the superintendent of the mission and has uh, been with the mission in Honduras. How long, Roberto? 18 years? El es el superintendente de Honduras. 20. years. 20 years. ¿Cuántos, 20 años? So there is no one better to have with us tonight. Así que no hay nadie mejor que tengamos esta noche. To share with us about the country and how the mission started and what the mission is like today. Que nos del país y cómo la y cómo está la hoy día. And so, um, Roberto, we are here to listen to you. Thank you for being with us tonight. Roberto, gracias por estar. Estamos escuchando. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a usted, Andy. Thank you very much, Andy. Y un saludo cordial a cada uno de los que estamos conectados en esta noche. And I conectados. want to say hi to each one of you that were connected tonight. Uh, como bien decía Andy, he estado en contacto con la misión uh, en inglés. Like Inglaterra. Andy was saying, uh, I've been in contact with the mission. Por 20 años por 20 años. Pero digamos que en relación con la misión prácticamente uh, 23 años desde el mismo comienzo de la misión. But let's say that, like with the mission it's been like 23 years since the beginning of the mission. Porque no soy de Honduras, sino de Puerto Rico. Because I'm not from Honduras, I'm from Puerto Rico. Pero mi mi, mi relación con la misión comenzó that, estando en Puerto Rico a través de los really, misioneros. But my relationship with the mission starts in Puerto Rico uh, with the beginning of mission trips. Y aquí estamos después de de 23 años y aunque jubilado en cierta forma como misionero, pero seguimos trabajando por el bienestar del Reino de Dios. So here we are. After 23 years later, and we're still here. La República de Honduras está localizada prácticamente en el centro de Centroamérica. So the country of Honduras is located uh, in the middle of Centroamérica, in the center of, cent of Centroamérica. Su capital es el distrito central y este comprende dos ciudades, Tegucigalpa y Comayagua. So the capital, so the capital is the central district. And this, it's twin cities, Tegucigalpa and Comayagua. Se divide 18 departamentos y casi 300 municipios. Honduras has 18 departments and more than 300 uh, counties. Uh, counties, yes. Thank you. Okay. La población está alcanzando casi los 10 millones. The population of is almost, uh, 10 uh, la población de Honduras es almost 10 millones. La 10 millones. La es multietnico y la mayor parte de la población es de mestizos. It's multietnic population and most of the population is uh, mixed. Pero tiene la, la presencia de varios pueblos indígenas but uh, we also have a lot of different different uh, Indians, Indian peoples, Como communities. Right? Like Garifunas, Miskitos, those are lengas, different communities from Honduras. Lencas, tulupanes, tulupanes, Chortis, and others. El idioma predominante es el español, pero hay criollos que habla inglesa en el yeah. norte del país. The the language, the official language of Honduras, it's Spanish. But there is some other communities in the north part that they speak English. Su geografía es montañosa con un 65% de montañas. So The geography of Honduras, it's mountain, it's mountains or uh, geography. Most of the mountains, it's like 95% of the land of Honduras. 65%. 65%. La estación, hay prácticamente dos estaciones, la seca y la lluviosa. There is two kind of weather in Honduras the dry season and the wet season. Y la lluviosa comprende entre mayo a, a noviembre. So, the rainy season, it's between May and November. No hay variaciones grandes de temperatura. There's not like a big difference kind of temperatures. El promedio de temperatura baja es 68 grados Fahrenheit. The media in Honduras, the lowest is like 68 Fahrenheit. Y la alta, y la alta 90. and the highest is 90. Unemployment of Honduras rate for last year, it says it was like 10%, around wow. 10%. Pero en, en la realidad, eh, gran parte de los que trabajan pueden catalogarse como subempleados. But the reality of Honduras is that the most of the people that works, considerados considered like uh, not full time jobs. Ajá, porque no están a, a, a tiempo completo o porque sus ingresos ni siquiera llegan al salario básico. Because they're not full-time and they're income and they're not even get to the uh, basic salaries. El 48% of the population lives in poverty and there's a lot of not equal uh, parts of the society. They're not y equal. El promedio de escolaridad está en 7.5%. Por promedio de polaridad po, yeah, media en 7.5%. 7.5%. 7.5%. ¿Se pasa? Es como 7%. 7.5% de polaridad. Uh, la educación uh, supuestamente es pública y gratuita. So the education, the public education it's supposed to be free. Pero en la realidad, en, en muchos de los casos, se requiere contribución de los padres para la educación de sus hijos. But the, but the reality in most of the cases, like the students, they require a little bit of ...economical uh, donation from their parents. Estamos en, este, en esta misma hora, en esta misma experiencia nuestra, uh, en, en compañerismo, eh, hablando sobre la misión de Honduras. So, in this time uh, that we are here together, we're talking about the mission in Honduras. Eh, la gestión de ministerios globales para desarrollar una so, metodista unida en Honduras. So the global ministry is in Honduras. Eh, y su iniciativa estuvo respaldada por el Consejo de Iglesias Evangélicas. And in their initiative, it, it was backed by the Council of Evangelical Churches. Uh, Methodistas de América Latina y el Caribe. Methodists from Central America and the Caribbean. Y por la iglesia metodista del Caribe y las Américas. Y por la Methodist Church from the Caribbean and America. De hecho, cuando llega la misión a Honduras, ya eh, la iglesia a metodista a fact, del, Caribe Honduras, del Caribe y las Américas. Americas uh, trabajaba en el, en el norte del país. From Latin America and the Caribbean, they worked in the north part of the country. En estos años de historia también hemos tenido acompañamiento. En these years of history we also been working together. They've con been varias, working with us. Con varias iglesias autónomas de América Latina. With a lot of autonomous churches from Latin America. Eh, cualquier referencia histórica nos Any lleva historical references nos lleva a recordar el, el huracán Mitch en 1998. It takes us to remember Hurricane Mitch 1988. Meses después 1988. de haber comenzado la gestión metodista unida en Honduras. Month after we start the Methodist mission in Honduras. Y algunas de nuestras iglesias. Some of our churches. Surgen de los proyectos. Uh, de construcción they, y de ayuda después del were, huracanlí. They were born from the projects of reconstruction. Los cuatro lugares iniciales de desarrollo fueron... The four different metier. places of development they were... Fueron Tegucigalpa, Danlí, Talanga... Tegucigalpa, Danlí, Talanga... Y Yoro. Y Yoro después se añade Tocoa en el departamento de colón And after that, Tocoa. y así sucesivamente fueron añadiéndose otros lugares so then another places starts getting part of the mission en el 2003 in 2003 la iniciativa pasa a ser en realidad una misión de la iglesia metodista unida It initiative starts to be an initiative and it starts to be part of the United Methodist Church. And the Bishop Moulton Brown was assigned by the Council of bishops. In 2019, like Andy was mentioned, he starts to be our Bishop Michael McKee Así que el compañerismo también de nuestros hermanos, metodistas unidos de América. So the partnership América, of our brothers from North America. Se ha mantenido desde el inicio hasta el presente. It's been since the beginning until these days. Ha, ha contribuido en forma muy significativa al desarrollo histórico de la misión. It, it contributes a lot in a really, really important way that the development of the mission. Muchas son las iglesias de Norteamérica que han estado en algún tipo de relación con la misión en Honduras. There's a lot of churches from the state that they've been in direct relationship with the churches of Honduras. Por periodos variados de tiempo. For times. Desde el inicio hemos estado juntos en misión. Since, since the beginning we've been together in the missions pero las relaciones pudiéramos decir que se han ido afinando y formalizándose But the relationships are getting better and getting more formal el programa de juntos en misión the program of together in mission ha sido vital en esto it's been vital dándole claridad in this al tipo de relación que es más Of the kind of relationship that it's healthier. Para ambas partes. For both parts. Y aportando un, un carácter más comprometedor de ambas partes. And improving a character, more uh, commitment to each part. Como dije, esto ha permitido el desarrollo de relaciones más saludables y sólidas. Like I said, it develops a better and healthier relationships and more solid relationships. Que contribuyen al crecimiento espiritual de los involucrados. They contribute to the spiritual growth of the involved, of the A la transformación, a la transformación mutua. To the mutual transformation y al empoderamiento. And empowerment. El programa en sí tiene impacto en el pastorado. El programa it en sí tiene impacto en el pastorado. El programa en el pastorado. En las congregaciones. En las congregaciones y en las comunidades en la cual pastor y congregación uh, se desempeñan en otras de also, also pastores y congregaciones, they they develop ah, tal vez debo señalar que también hay casos I want to also say that there are some cases en los cuales la relación entre iglesias Está teniendo un impacto muy notable en el desarrollo comunitario. I want to mention that there are some cases that the relationship between the two churches are getting a huge impact in the community. Queremos mencionar a los antecesores. I want to mention the antecesores. Patrick Friday. Patrick Friday. Greg Yoncini. Greg Giancini. Y agradecer también al reverendo Andy Lewis como actual coordinador del programa. And we want to thank Reverend Andy Lewis as the actual coordinator program from Honduras. Junto a lo Michael McKee. Also the bishop Michael McKee. Ellos han traído una nueva efervescencia para el programa. They have brought a new energy to the program. Eh, la misión en Honduras ha ido extendiéndose y madurando. The mission in Honduras has been growing al presente, and expanding. Al presente contamos con 21 congregaciones. Till this day, we have several congregations. They're located in different contexts. Not all of them has relationship. With churches in the United States and it's 21 congregations. Tenemos congregaciones en las ciudades principales como de de the principal like Tegucigalpa y San Pedro Sula. En San Pedro Sula. Pero tenemos también congregaciones en áreas rurales de difícil como, acceso. We also have congregations in rural areas that they're hard to get. Por medio de la really mission, por medio de la Ah, tenemos presencia metodista unida en seis de los dieciocho departamentos. Because of the mission, we have presence in six of the 18 departments of Honduras. El departamento con más iglesias es el paraíso. The department that has more churches of Honduras is el paraíso. Con ocho congregaciones, siete de, siete de las cuales Eight están churches en Indanlí. in Eight churches and seven of the churches are in Danli, Six of the churches are in Dunley. 86% eighty six of the pastors are Honduran producto de la misma mission. Fruit of the same mission. Uh, ellos han ido avanzando en su They've been going forward in their preparación y ya algunos están acercándose a la posibilidad de su ordenación en some of them are getting uh, close to the ordination lo cual es theological preparation lo cual es uno and they de are about to be ordained which lo cual, lo cual es uno de los requisitos which is one of the requirements para el próximo paso que se considera para la misión, for the next step that is considered by the mission a convertirse en una conferencia anual provisional to become an annual conference provisional annual conference uh, no sé si ahorita vamos a contestar alguna pregunta porque me están preguntando No, no we are going to answer some questions because they're asking me some questions. Acabo de verla, pero la pregunta se refiere a cómo cómo puede la alí central haber a uh, dado origen a tantas congregaciones. Pero I just saw the question and the question is about how the central it's giving birth of so many different congregations. But I need to clarify that not all the churches that there's in Dunlit they will be born from Dali Central. Siete, pero han sido las que han de, del We have de seven Danlí. but four are the one who's been born from uh The Ministry of the and Ella Ellas son Altos de Escuapa. One of those is uh, Alto de Escuapa. La Jagua. La Jagua. Is Walagua. Is Walagua. Y el Pescadero. And also el Pescadero. Bueno? Okay. Hasta aquí lo que tenía para Okay. So, Roberto, I have one question. Yes. Um, I wrote it in the chat, too, but you, you said that the population of Honduras is around 10 million. I think Yo I remember. También. Tú dijiste que la población de Honduras es alrededor de, de 10 millones. I think I remember you sharing once that uh, maybe a million people have migrated out of Honduras in the last decade. Creo que has dicho que la gente de Honduras ha migrado en la última década. Sí, si just... continúa la migración, yes. uh, pudiéramos decir en, en, en masa así que contando los hondureños del exterior naturalmente eso es uh, mucho mayor yes and the migration is still there's a lot of people that travel together and i can say that the migration has increasing these last Actual, years actualmente con todo y, y pandemia continúa la, la migración even with the pandemic issue, migration is continuing. So I was wondering, I remember, I was wondering if you could share what the impact on families and communities in Honduras has been with so many people migrating out of the country, I mean, one tenth of the population. What's the, what's the impact on families and communities in Honduras? Uh, ¿qué es el impacto? Uh, um, bueno, el, el impacto se, de la migración, yo diría que se percibe en casi toda familia, porque por lo menos hay... Uh, Alguien de la familia que ha emigrado. Entonces, el fenómeno migratorio no solamente afecta al que se está moviendo. ¿Alguien está traduciendo yeah, Hola? I think, Roberto, I think uh, Jorge, our translator, just dropped off the call. Well, the oh imulators. no! He muted himself. Okay, there he is. So he's back. Because it Maybe. doesn't just oh, affect I'm the sorry. that leaves, but that also stays. Yes, yes. I'm here. I'm sorry. I have some issue with the connection, but I'm back here. I'm okay. okay. Gracias, Jorge. Estaba okay, diciendo okay. que el fenómeno migratorio no únicamente afecta a la persona que se va. I was telling you how that the Migrant phenomenon: for the people that goes from the country it not only affect the people that the person that goes, o que irse. or that tries to leave, sino a los que se but also the people that will stay. Most of the families, most of the family are being affected by the migration phenomenon padres que se quedan sin sus hijos padres que they, se quedan sin sus padres fathers that they lose their sons and sons that they lose their fathers uh, esposas que se quedan sin su esposo wife that they lose their husbands because of y, the migration entonces las repercusiones de de, de del fenómeno migratorio en realidad yo diría que tocan a cada familia donde so the consequences of the migrant phenomenon touch each family of Honduras mm -hmm. very good uh, Roberto are, are there are there other things you would want us to know about um, the mission or would, would now be a good time to take a break? Roberto, ¿hay alguna otra cosa que nos quieres decir tú acerca de la misión, o quieres que eh, tomemos ahorita ya el, el, el receso? Uh, era lo que tenía para compartir, uh, con nosotros también está la directora de programa. That's all that I have yorlín, for sure for you. But yorlín yorlín us, also the director of the program, Jorlín uh, Jiménez. She's in charge of the program. So if she wants to say hi or if she wants to give more, to add a little bit more of information. Good afternoon, everyone. Uh, gracias por estar aquí y por el apoyo que han dado históricamente a Honduras. Pues tendría mucho que decir, pero no quiero quitar tiempo al, al programa. Eh, vamos a estar I por aquí. Love, y... I have a love to say, but I don't want to take more time off the, the program, the itinerary that we have. Pero por aquí vamos a estar, si hay alguna consulta, solamente mencionar but we're going to be here around i just want to mention que el apoyo Honduras that the support to Honduras is really important it's been a country that has been hit not just by the no. hurricanes no, no, but also for the covid pandemic And sumamente lento and then, and with the really slow process of vaccinating. De manera que vamos agradecer mucho el apoyo. So we're going to be really grateful with all the support y sus, y sus por, por el país. and also your prayers for this country. Gracias. Thank you. Thank you, Yorlin. Yorlin's um, ministry right. in Honduras ministry is amazing. Jordan. She's a, is an excellent incredible. part of the team. Y es un excelente miembro del equipo. All right, friends, I would suggest we have a few more questions um, related to the immigration phenomenon that I think um, are, are great, great questions. Y eh, relacionadas con el fenómeno migratorio son preguntas muy buenas. And so, what I'd like to suggest here is that we'll take a 10 minute break. Quiero sugerirles vamos a tener un break de 10 minutos use that time to try to uh, fix the bugs in the simultaneous este para translation. Para tenemos, and then the plan for this evening, for the rest of tonight is we have a, a culture moment. Después de esto, tenemos los planes del momento cultural. And then we'll have a time for the questions that have come in the chat about immigration y and any others y después tendremos tiempo para todas las preguntas que tenemos acerca de migración y otras cosas tonight tonight and every night uh, we plan oh. to be done by 8 o'clock y hoy como todas las noches vamos a tenemos planeado terminar a las 8. en punto want to welcome everyone back i see everyone's videos coming live again excellent so andy how are you Good, good. Good to see you. I just want to say hello to my brothers and sisters from uh, Honduras, if you don't mind. Please, Mauricio. All right. Well, uh, hi, friends. Hola, uh, hermanos. bendiga. Mi nombre es Mauricio Orozco, pastor delista metodista acá en Denton, Texas. Quiero mandar un saludo a todos mis hermanos allá en Honduras, a todos los pastores, líderes. Decirles que acá estamos planeando echarle ganas junto con ustedes en todo este proceso que están pasando tan difícil. Allá en su lindo país de Honduras quisiera dejarles saber que estamos en están en nuestras oraciones y vamos a darles todo el apoyo que podamos desde acá. Un abrazo, Mauricio. Gracias, Muchas gracias. gracias. Did you all pick up that Mauricio now has a Texas accent? <laughs> <laughs> Wonderful. All right, so with the time we have remaining tonight, let me say over the break, we did figure out a couple of the things that were uh, tripping us up with translation, but we're gonna have to finish fixing it uh, before tomorrow. So our goal is to meet again tomorrow. We should have this simultaneous translation, which will just make it easier for us to uh, have these conversations. So for the rest of tonight, Jorge will continue to uh, translate uh in a back and forth kind of fashion. So are you on Jorge and ready to go? Sure, I can hear you. Ay, well, pero estoy en el dame a ver, estoy en el estoy en el canal de español o de qué estoy. Estoy en el canal de español y te escucho. So Edgar, until we get Jorge back, can you translate a bit? He's saying that he can hear you in the, the Spanish channel. Oh, I can hear Jorge in the Spanish channel, but I am back. Sure, I can help. Okay. Okay. So he. Okay. So we'll see if he. We'll see if Jorge manages to switch back and forth. We'll see how this goes. Okay. So, um, I believe that someone is ready to present a cultural moment. And I have, I'm ready to share my screen with your PowerPoint. Who's presenting? Milton, are you on? Do you know who's presenting? What do we do Andy? <laughs> well, uh, so I guess while we're waiting, again, we're waiting for the person from the mission who is to share the cultural moment. Do you know who that is? Um, no, Milton made that arrangement. I just okay. received a PowerPoint uh, to show when they are ready. But I guess while we're waiting for that person, we can go back to those questions related to immigration. Maybe Roberto and others can help us. En lo que en lo que llega y la persona que hace la presentación cultural vamos a tratar de contestar las preguntas que se han elevado en el chat. Okay. So one question I saw in Cali. If you, in these next minutes, if you see other questions, uh, if you could uh, put those in the chat. Fresh or just unmute and speak them out. Um, but one I saw uh, is the question: So, what happens to the migrants who leave Honduras and um, but have to return? Uh, how are they received when they come back to Honduras? Um, what is their experience when they return? ¿Cuál es la experiencia de las personas que son repatriadas? ¿Cómo son recibidas las personas en Honduras cuando son repatriadas? Now, Roberto, ¿puedes ayudarnos con eso? Sí, bueno, en términos generales, obviamente, en el regreso de ellos, y dependiendo del tiempo que han estado fuera, It, you uh, know terms ser, it depends on the time they've been um overseas eh, puede ser la dificultad en reintegrarse acá. Uh, it could, it could as, as you can imagine it could be uh, quite difficult for them to return um, back and reinsert themselves in their communities a lot of the ones migrating the, were uh, unemployed so pero algunos sí tenían por lo menos uh, algo de sustento, pero al regresar, regresan sin ese sustento. And in, in some cases, uh, they, they, they left uh, stable uh, jobs in the country, but when they return, there's nothing waiting for them. Pueden uh, confrontar también reacciones variadas de los familiares que han quedado acá dependiendo del tiempo de ausencia. The reaction of of their um, families in, in country vary depending on the time of uh, absence, I guess. Y del grado de comunicación que ha habido en ese tiempo. And the, the level of communication that they have had in you know all, all that time. Eh, se agrava muchas veces la situación porque aún para el trayecto tienen que hacer una inversión sí. económica. Sí, pero por, ¿se, agrava? Eh, se, agrava, se agrava la situación porque muchos de ellos hacen una inversión económica para poder viajar y se, se endeudan. Entonces al regreso... Ya, ya. Okay, trabajo, yeah, y, it, it, it, it cannot can also be so complicated because uh, when um, they they pay someone to uh, uh, take them to the states or to Spain and they have um, debts with with the coyotes and the smugglers and so they come back and they have to pay that so that's complicated for them. Uh, Psicológicamente se fueron con un sueño. Psicológicamente, they left with a dream. Y al regresar, se ha perdido ese sueño. And they, uh, as they are uh, repatriated, uh, that dream vanishes. Así que muchos son los aspectos involucrados en, en el retorno. So that's, that's uh, some of the aspects that I could um, think of. Thank you. So another one is. Uh, someone mentioned that there are many people in Honduras who are displaced. Um, maybe in part because of the hurricanes are there camps or like refugee camps, settlement camps um, in Honduras where displaced persons stay. ¿Habrá campamentos para las personas que son internamente desplazadas por el debido a los huracanes y cosas así. Sí, sí las hay. De hecho, todavía hay gente. Sí las hay, pero más con carácter uh, temporal. Yes, uh, there there are some, but uh, on a temporary basis mostly. Um, Todavía uh, después de, de, de los desastres de las dos uh, huracanes anteriores que azotaron el año pasado a Honduras. It's still after that, the two hurricanes we faced last year. Hay, hay gente viviendo en algún refugio. We have people um, settled in, in some sort of encampment situation. 300,000 thousand I, I hear a year internally displaced folks Bueno, <laughs> agregar algo a eso que mencionó Roberto. Por favor. Um. la la migración eh es es una crisis humanitaria en Honduras. Immigration is a, a, a humanitarian crisis in uh, Honduras. Desde hace varios años atrás. Um, for uh, a long time, Some, since uh, many years. Pero con el paso de los huracanes en octubre, noviembre pasados. But with, with the impact of the hurricanes, uh, in November of last year la se agudizó a niveles alarmantes. the the root causes of migration uh, became more acute to a alarming uh, level actualmente tenemos personas viviendo Early, literalmente en la calle we have homeless folks uh, like uh, not before en la zona de San Pedro Sula. Particularly in the north, in San Pedro Sula. Y las medidas del gobierno han sido este, ineficientes en este sentido. And uh, the, uh, ac the actions of the state have not been effective at all. Entonces, un poco para contextualizar, la migración es una tragedia humana en Honduras. So just to say that migration is a human tragedy, tragedy in Honduras because of the impact it has. So, uh, Roberto, your line, others, um, what is what is the Church uh, and the mission in particular, um, you know, trying to do <laughs> to address those root causes of migration? I mean, I know the. I know the causes are are big um, and the mission may seem small in comparison. But of course, we know that God is at work in the mission. And so this, what ways is the church? Addressing those root causes of migration. Las raíces de la migración son profundas y complejas y son es un problema grandísimo pero que que está en lo mucho y en lo poco haciendo la misión en respuesta a las a tales eh, causas. Quien quiera que quiera contestar eso de la, la gente de Honduras. A, a partir de, de estamos atendiendo un poco más intencionalmente la inmigración interna. We've been trying to address uh, with uh, intentionality the uh, internal migration that we're facing un uh, poco because to be honest uh, overseas migration is more complicated to address but we been trying to respond to uh, the uh, displacements of, of folks between communities in country. Y hemos estado tratando de dar seguimiento a estas familias que fueron desplazadas. We've been trying to uh, follow up on the situation of uh, with some specific families that have been displaced internally. Uh, tratando de llevar ayuda humanitaria a familias que siguen sin trabajo y sin casa todavía trying to provide humanitarian support aid to uh, these families that have uh, are unemployed, that uh, are in, in uh, homeless, and so on and so forth. Nikky, there's a question that came in the chat, um, also about um, migration. And it's asking <laughs> what percentage Of the Honduran economy comes from uh, Hondurans uh, who have migrated, the Honduran diaspora. And if, I don't know if either of you on the call knew that. Las remesas, ¿en qué porcentaje, en qué porcentaje sostiene la economía nacional? Que ustedes sepan. Uh, por lo menos yo desconozco el el porcentaje, pero eh, solo en ir a, a, a un banco se presencia el, el número de personas que van a reclamar en, en los bancos uh, las remesas i don't have exact uh, percentages uh, uh official numbers but i my, my experience is is just when i go to the bank you can see the long lines of people trying to claim um uh Funds uh, coming from from overseas. Mm -hmm. If I may, eighty eighty one point three percent go to the U.S., 7.21 twenty one percent to Spain, and two percent to Mexico. or well, the people migrating, approximately eight hundred thousand. Eight hundred thousand, according to the. Uh, ignore the U.N. entity that deals with migration. 800,000, 770 um, migrants. So maybe uh, to switch gears a little bit, um, someone asked <coughs> just uh, what, where, where is the, the mission, the congregations of the mission, having the greatest impact in their communities? Pregunta, ¿en qué aspectos creen ustedes que las congregaciones de la misión están teniendo más impacto en las comunidades? ¿En qué, en qué, ¿Cuál ha sido el impacto mayor de las congregaciones de la misión en sus comunidades? Bueno, yo creo que desde el principio uh, la misión representó una nueva opción. From the very beginning, uh, the Methodist um, way or the mission represented a new way to go about um, church about God. In in the in the theological mindset of the people. Uh la, el de la, de la gracia de nuestro Señor. The understanding of grace. La, la santidad personal pero unida a la santidad social. Personal holiness, uh, uh, un, united or along uh, with the social holiness. Eh, la primacía de la gracia. The, the centrality or, or primacy of grace. La, la inclusión. Inclusion. La consideración de que el reino de Dios está entre nosotros y no es algo que miramos únicamente eh, en el futuro. The sense entre... that the kingdom of of of God is here now and not just something just necessarily in the future. Eh, representó en muchas comunidades eh, eh, un, una nuevo opción de, de pensamiento. It represented uh, in lots of communities a new way of of of Of thinking of, of seeing um, God y por el que la misma ha dado a sus and the, this due to the testimony of that the local congregations have been offering in in, the, in their communities. Alguien más de la misión quiere responder eso. Great, great. Yeah, when I visited, um, it's obvious that there's a, a strong uh, sort of Pentecostal presence, Catholic presence. Uh, there's a, a large Mormon church in the capital city of Tegucigalpa. Hay una presencia And so fuerte what católica Pentecostal was mormona en una iglesia mormona grande en la capital. So what, what Roberto was sharing about the the, Met, the United Methodist Mission bringing uh, something genuinely new to the table in terms of how to interact with God, how to think about God, I mean that's clear and it's it, people respond to it. Y, yeah, y, y la, la eh, Me según Roberto, nos comparte siendo una nueva forma de, de acercarse al Señor es, es clara. Si sí, uh, debemos tal vez señalar Edgar que al comienzo eh, nos resultó un poco difícil uh, por el fundamentalismo predominante acá en, en Honduras. I must I must highlight also, uh, also share that at the beginning it was very difficult for us to to move forward due to the fundamentalism that prevailed or still prevails in Honduras y experimentamos inicialmente pudiéramos decir hasta cierto rechazo at the beginning we were even rejected uh, uh por por esa área porque nos asociaban con un católico y todo lo que se asemeje a la iglesia católica en muchos de los grupos fundamentalistas es para rechazar. And so, yeah, we work, uh, re, they will relate us to the, the Catholic uh, practice, and anything that smells Catholic in some of these fundamentalist uh, entities is something you have to reject by default. Uh, pero yo creo que con el testimonio que ha ido uh, dando la, la misión, eh, como les dije, no únicamente en enseñanza sobre la gracia, sino en las prácticas, eh, se ha ido facilitando. como en la gracia, that's been um uh, changing in, in a way So I think we have we have time for one more question uh there are some I think that we received um one about Don Lisa and Charles that I think we'll be able to work in tomorrow because we're going to focus on church-to-church -church partnerships um I think we'll be able to um address that question tomorrow but uh someone asked about the pandemic and the effect i mean the effect that it has had on the country of honduras and what the current uh some sort of status of the pandemic is in honduras so uh, uh, Roberto, uh Yorlín, could you all speak to that may we have one of the de las in the, in the chat hoy tenemos tenemos tiempo para una pregunta más y queremos eh, que nos alguien pregunta cuál es la situación con la pandemia en el país, cuál es el estado de eso. Ah, probablemente estamos en el momento más difícil. We're probably uh, in, the, in the most difficult time right now, the highest. Ya se pronosticaba médicamente que después del receso de la Semana Santa, Iba a haber una explosión de casos. Uh, we we heard from from from the uh, the, the uh, health care communities that uh, we we they they were uh, projecting uh, that after Holy Week uh, there will be um, a, a wave and that's been the case. Y así lo hemos experimentado y el agravante principal acá es la debilidad en, en, en, en los servicios médicos. And uh, the, one of the main uh, reasons is the that medical facilities uh services are quite quite weak in this country. Uh, los hospitales están prácticamente llenos en la áreas de COVID. COVID? Eh, eh, por ejemplo, en, en Dali contaban inicialmente con 30 camas en la unidad de COVID. Like in Dali, we have only 30 beds. Aumentaron 20 eh, hace apenas dos semanas. They, they added 20 more. O sea just que llevaron a 50 pero ya. A, la semana pasada mismo escuché que solo había una cama libre. And like last, last, last uh, week there was one bed available. Huh? Algunos médicos dicen que esperan que alguien se muera para poder recibir uno más en los hospitales. It's, it's crude, but some doctors just waiting for someone to die to make one more available. Y la dificultad es que no tenemos fecha para que haya un por ciento notable de la población que pueda recibir la vacuna. And the, the, the, the, the other thing is that we, we have no date no scheduled to for uh, vaccinations in... lo que lo que se recibe son. Cantidades uh, insignificantes. We we vaccinations are happening in, the, in a very insignificant way. Lo que se ha recibido únicamente ha estado dirigido a los que están sirviendo en el sistema de salud y esencialmente en primera línea. Yeah, and the, the vaccinations that we have, uh, been, I mean, the country has to acquire uh, have been allocated to first responders. And that's where things are, just uh, those persons being vaccinated. Pero eh, el problema que estaba escuchando es que la, la vacuna eh, tiene un, un periodo de efectividad And now that what they say is that the vaccination is uh the uh, effect is uh not long term. Entonces para para aumentar el beneficio de la vacuna se requiere un porciento de la población, por lo menos más del 70% vacunados. And to to uh, make that such vaccination effective uh, you need to have a certain percentage of your population to uh, be vaccinated so para conseguir la inmunidad de rebaño to uh, acquire the immunity i don't know how is uh, it's a technical phrase uh, shepherd's immunity herd oh. herd immunity. immunity thank you that's it <laughs> <laughs> Entonces, al ritmo en que vamos, this, los primeros, los primeros que, que, que reciben la vacuna uh, ya van a estar expuestos a un nuevo contagio? The way cuando, we, things cuando are, cuando are going, probably the, the, the ones that already have the vaccination are going to soon be infected again. We need to, yeah. to pray a lot around for these. Roberto, thank you for, you know, during this pandemic, it's been so easy for um, any of us, us in the United States, to focus mostly on um, the impacts on our city or the way it's affecting our lives and our state. Uh, it's good to remember that um, the pandemic is a worldwide phenomenon and is affecting other countries and other places um, in unique ways and in ways ways that are different and don't track always with the way we experience it so anyway, es, thanks es, for es that a, reminder it's important is eh, recordar que a veces nos concentramos en lo que está pasando entre nosotros pero esta es una situación que está afectando globalmente y en formas muy diferentes y únicas en los diferentes partes del mundo. So, um, it is a couple minutes after eight o'clock. Uh, this has been a good beginning, um, albeit with uh, some frustration with the translation. I've, we've already set up a meeting to get that fixed tomorrow afternoon. So, when you uh, log in tomorrow, you can expect to uh, be able to enjoy that simultaneous translation. But I think we were able to get a good beginning. Uh, regardless. The focus tomorrow is again on uh, the congregations in the mission. We'll get to hear from some of those pastoral leaders, and hear them talk about the kind of partnerships they have with uh, United States congregations and what those partnerships are, uh, you know, what they do and what the difference is that they make. And as always, we'll have worship, we'll have a culture moment, which we didn't manage to get done tonight, but we will tomorrow and um, and time for Q&A. So uh, thanks everybody for um, jumping on the virtual plane and packing a virtual bag and going on a virtual trip tonight. Uh, you're back home, we'll try it again tomorrow. And uh, since we have, uh, again, the mission superintendent with us, uh, Reverend Roberto Pena, would you say a closing prayer for us as we finish our meeting? Estamos por concluir. sido un buen día. Mañana veremos el tema de congregaciones. Aunque tuvimos un poquito de problemas técnicos, pero mañana estaremos listos. Sin lugar a dudas, Roberto, por favor, este, te, te piden que, que ofrezcan oración de cierre. Oramos. No la voy a traducir. ¿Perdón? No la voy a traducir. Ok, perfecto. advierte que va en español. Sí, señor. <risa> ok. Nuestro Dios, te damos gracias por tu gracia y misericordia y por esta nueva experiencia que nos has concedido en esta preciosa noche, en esta misión virtual. Cada uno te da gracias los unos por los otros y por todos los participantes, sobre todo por tu acompañamiento, que estás en momentos buenos como este, pero en momentos también de dificultades grandes que tenemos que enfrentar en nuestra vida diaria, oh Dios. Pero qué bueno es cuando nos sentimos acompañados los unos por los otros, movidos por tu santo espíritu, como ha sido en esta ocasión. Gracias te damos. Te pedimos, oh Dios, que ayudes a resolver toda situación técnica para el día de mañana, conforme a la voluntad de de tus hijos y tus hijas, y que según nos acompañaste en esta noche, en este viaje virtual a Honduras, así mismo contemos con tu presencia en el día de mañana. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, y a quien servimos. Amén. Amén. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. <laughs>